Senado de México discutirá sanciones contra funcionarios venezolanos. Reinaldo Díaz Oep, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular, anunció que México discutirá la posible implementación de sanciones contra los funcionarios del gobierno como las impuestas por Estados Unidos, Canadá y Panamá. El dirigente señaló que desde febrero estaban trabajando con Mariana Gómez del Campo Gursa, senadora de México, como parte de una agenda de presión. Lo que buscamos es cerrarle las puertas a quienes han sido cómplices del régimen en Venezuela y que pretenden mantener intacto su bienestar económico en el extranjero mientras millones de venezolanos sufren hambre y enfermedades, explicó Díaz. La senadora mexicana propuso un acuerdo parlamentario que rechaza las elecciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, al no contar con las garantías mínimas para su ejecución. Además solicita al gobierno federal la aplicación de sanciones que incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrar a territorio mexicano. Estas sanciones incluyen al general Antonio Benavides Torres, a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delqui Rodríguez, al vicepresidente de la misma institución, Diosdado Cabellos, al ministro para la Defensa, Néstor Reverol, entre otros altos funcionarios. Para leer la nota completa pulse aquí. Thank you.